un buen chorreón de aceite de oliva y un par de cucharadas de las especias de pinchitos. Y esto tenemos que mezclarlo muy pero que muy bien. Le añadimos esta mezcla en el pollo, tanto dentro como por fuera. Y le damos un buen masaje para que penetre bien por todas partes esta mezcla. Luego cogemos y lo dejamos de dos a tres horas para que coja bien el gusto, el sabor, o de un día para otro. Yo cogí, lo hice, eh, esto por la noche y puse el pollo a la mañana siguiente y la verdad que, que la diferencia se nota, porque coge bastante más sabor, así que yo recomiendo que esto lo hagáis de un día para otro. Espolvoreamos por encima un poquito más de especie de pinchitos moruno y dejamos reposar como os he comentado antes. Atamos los muslos, esto es opcional para que quede de una forma bonita y metemos dentro de la olla. Y ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas y media, este es el resultado. Si que queréis que quede más doradito, ya sabéis, lo podéis meter en el horno, como he hecho yo, para que también quede la piel un poco más crujiente. Y el resultado, mirad, es toda una delicia. Ya sabéis lo que habéis hecho el pollo en la olla, que quedan súper jugosos. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con especias de pinchito.